Bienvenidos a nuestro noticiero, yo seré su presentadora y estas son las noticias más relevantes del momento. Ya suman una docena de los atentados perpetrados contra gnomos de jardín. El primer caso fue registrado 15 días atrás, cuando Narizota, un gnomo de yeso, fuese encontrado con las manos atadas y un matafuegos en la zona rectal. Las autoridades policiales apoyaron la hipótesis del suicidio. Otras fuentes afirman los que los atentados fueron realizados por extraterrestres, los cuales habían abducido a los enanos de jardín en un intento de comprender la vida humana. De inmediato ubicaron a Chupacabras como posible responsable del hecho. En otras noticias, las gordas se apoderan del país, una señal del apocalipsis. ¿Un promedio de 100 gordas por hora? Fueron los resultados de un conteo que se realizaron por nuestros reporteros especialistas durante un estudio de campo, al contar cuántas gordas veían al pasearse una hora en las calles. Los médicos no quieren entrar en detalle, pero acusan a los vendedores de taquitos de canasta como responsable de este apocalipsis de grasa y terror. Ahora pasemos con el recorte del clima. La ciudad de las nubes estará nublada y seguirá nublada. Noticia de último minuto. Alguien acaba de asaltar la fábrica de poligalletas. Al poro no le gusta esto. Se me informa que una turba enfurecida de viejas gordas se ha congregado fuera del estudio, por lo que va siendo hora de que su presentadora salga huyendo por la salida de emergencias más cercana. Se los dije, es señal del apocalipsis.